¡Hola, galeones! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal, y en este caso, en este primer instante, estamos en de 3 otra vez. Noche 2, ¿eh? Noche 2. Hoy, noche 2. Pero, me... no sé si me va a costar, ¿eh? Porque este es un juego de los más difíciles de este tipo. Sí, no sé si me lo voy a conseguir, porque... Son uno de los fanguines de Snap, uno de los más difíciles, pero lo vamos a intentar. Continuar el juego. Se supone que lo dejamos en la noche 2. Sí. Cargando. ¿Por qué fue un desastre en la última noche? Voy a mutear porque yo ya sé de todo. Vale. 12 de la noche. A ver, parece un juego fácil porque solo puedes ver esta cámara de todo el rato y así eh, estar mirando por si vienen. Pero lo malo es de este juego, que lo difícil es que de repente se pone una de estas para arreglar, y de mientras que la arreglas, a lo mejor te puede venir un animatrónico y tardas un montón en arreglarlo. O sea que eso es lo difícil de este juego. Ay, me enteré de que en esta noche se movía uno de esos dos Se acaban de mover Ay, bueno, sí. oh, Dios, se mueven esta noche, vale Está aquí oh. Oh. Un momento, ese es Metal body ¿Eso eh, iba a venir esta noche? Pues sí no, eh, Hay unos animatónicos que son los Metal Que esos animatónico eh, Pues se escriban de una forma Pero ellos no te matan Sino que te dan susto más grande que, que los otros es lo que creo y, y es que hay que llevarlos porque si no tendrás que reparar esto porque se romperá y eso es malo eh, ah, así que tienes que evitarlo y ese el bon ese era metal boni como el de boni de de Jory 2 pero no oye viene alguien y tenías que mirar para el otro lado ¡Oh! Y Dios! ¡Corre! ¡Mierda! Bien Recargo, miro por si hay alguien más, no oh, ahí está, pues le tengo que mirar al otro lado o mirar las cámaras, mismo y si aparece uno que es metal chica pues entonces, eh, tengo que eh, eh, si me aparecen las cámaras metal chica, pues tengo que dejarle tengo que estar viéndolas sin dejar, ah dios se mueven súper rápido y eso es que es a la noche 2 Esto va a ser complicado, muy complicado Y eso no es bueno para mí porque necesito que sea este tipo de juegos fáciles, Porque si no me van a matar Ah ¡Oh, no! Tengo que reparar esto Pero si me viene, da igual tengo que repararlo Si no, si me vienen pues estoy muerto Mira, vale, no me viene ¡Ay no! Este no ¿Qué está? Oh, lo he hecho y arreglando Pero no veo nada Sí, no veo nada Ah, oh, menos mal, ya veo Dios No veo Es que ese es el peor Porque ahora tienes que ir buscando En todas las cámaras dónde está el, el, que, el que tienes que arreglar Pero es que lo peor es que Está como ahí Como que queda sin oxígeno Y es como que Que se quita Se pone como negro eso Todo ahí en el... Y entonces eh, no consigo ver. ¡Ah! Adiné, no ha a Twitch en ningún momento. Ah, oh, mira, por hablar. Por hablar, la verdad. Justo he dicho de que Twitty no entra en ningún momento y ha enterado. Y yo más si está ahí. ¿Tío, ¿Qué le pasa? No se mueve. quitando más cámaras porque a lo mejor hay alguien detrás suya y no me doy cuenta y entonces ya habrá enterado tengo que mirar por este lado porque es que creo que en el otro sí está Metal Money pero ya se ha ido las 4 de la mañana tío pero no se va ahora si sí, se rompe algo de mientras que Ah, tío, no se va, Maxi. Maxi, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres ir a por mí? A matarme. Oh, no. Corre, corre. Uf, menos mal. ¿Quieres cargarla hasta final? Vale. Le he arreglado a tiempo. Y todavía no se siquiera se ha movido, Maxi. ¿Qué le pasa? Está gordo y quiere mirar, y quiere estar ahí, eh, hablando con su barriga. Pero, ¿qué estoy diciendo, tío? ¿Qué pasa? Hmm. Son las 5 de la mañana. No, no. No puede ser el oxígeno. Corre, tío. ¡Oh! ¡Eso es Eso ¡He sobrevivido! ¡Atención! Eso ¡He sobrevivido! ¡Y no sé ni cómo! ¡No sé ni cómo, pero eso he sobrevivido! ¡No sé ni cómo! Eso ¡He sobrevivido! ¡Oh, Dios! Sí, que soy buena, ¿eh? En este juego. Uh, cuidado George, cuidado por dónde vas. ¡No! ¡Oh! ¡Ay Dios, qué susto! <ríe> Las 6 de la mañana, bien, noche 2 completadas. Pero nos falta el minijuego. Los minijuegos siempre son difíciles, pero... A ver, le tengo que dar otra vez, ¿no? Sí, sí, sí, le tengo que dar otra vez. Ahora puedo elegir estos dos lados. Voy a elegir este. Vale. Hola George. Hola Jordi. <risa> ahí hay el patio se detiene. Tengo otro otro. Ostras, tío, qué miedo. Estoy aquí. Y está ahí George y, todo... y ahí hay tirados. Un momento, ¿esto? Ah, no, espera, eso no era. Pues... Es tío, truco, yo me chupéle todo el dato del dato para así averiguarlo dónde está. Ahora sí. Oh, I got the code oh. right here. Pass code is. No divino. A 1 2 3 5 8 8. Y yo que fácil, acabo de estar ahí, ya oh, todo, todo. el dato? Y mira qué ha pasado. Lo he adivinado, sin mirar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Why does everything have to end? todos tienen que acabar. La atención, eh, eh confiar, el amor. Why isn't forever Porque nunca existe para siempre. Why doesn't it exist? Porque no existen cuando más no necesitamos. lo necesitamos Es lo que dice Algo mal ha pasado Algo malo siempre pasa No sabes lo que ha pasado Tú, tú no vas a saber nunca lo que ha pasado Pero que está ahí los metas Nadie entiende eh, el pasado. Unless sí, fix it, pero si puedes arreglarlo, arreglar el pasado. Arreglar el pasado. Haz que la historia no se repite otra vez. Y poder saber lo que ha pasado para siempre. Pero mira, y eso es los metas Metal. Metal Freddy, Metal Foxy, Bueno, Metal Foxy también sale en la noche 1 y en todas las noches porque... Es como que si se te acaba lo de oxígeno y nada cuenta antes de... Eso pues de tiempo... de que se te... Pues como que... Que... Te... Como que te mata. Metal Foxy es el único metal que te mata. Después sabes el Metal Ch Chica y Metal Bonnie. Oh, eh, eh, esta vez es minijuego, pero esto es de solo... Aquí no puedo perder. A ver. No puedo esperar para ir a Freddy hoy. Es muy... Es genial. Sí. Vamos a... Eh, vamos a, a... llevar las cosas. Primero. Es lo que quiero que dice. Eh, papi se va a ir a su trabajo. Eh... Para hacer lo de siempre. Es que no sé lo que dices. Voy a comprar unas fotos de monedas. Y podrás jugar en el arcade. Y después eh, por, eh, podrás hacer pizzas y observar el show. Eh, ah, el osito, sí Eso suena bien. El plan. Sí. ¿Cuándo vamos a ir? Sí. Ve, ve al coche, como que... ¡Ah, no, no! ¡Se acaba el... el, el Ahí está Nery... Bueno, oh, espera... Me invento el nombre... ¡Ah, sí! Creo que es que decía en el minijuego primero... Es que... Eh... Sí, era, soy esa hija, porque ahora no sale ahí. Vas a ir, eh, Tú vienes, eh, vas a venir, soy. Sí, un segundo. Anda se va a su padre ahí? ¿Ah? Acaba de salir. No entres. ¿Por qué, padre, papá? Por favor. Eh, que no en coche, soy. Eh, yo confío en ti Hey, Vecchio, no entiendo lo que es, pero yo me lo he inventado Tira ¿Cargando? Ahora es la noche 3, pero eso vamos a hacer en el siguiente vídeo No, esto no Esto no Esto no Jolín, no puedo salir Tendré que salir del juego Vale, ya, ya Ahora sí Vale Espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, si os ha gustado. Bueno, suscribiros para no perderos nada más. Mira, ahí salen los hechos, pero no se puede. Oye, no me pasa el juego. Y bueno, adiós. Chao.